Bueno, nosotros inmediatamente en esta cobertura especial de Teleoperadora del Nordeste vamos a conectar con un colaborador que tenemos en Puerto Plata, de nombre José Carlos. Adelante. A San Francisco de Macorís. Mi nombre es José Carlos Castillo, la guachela, para llevarle todas las incidencias que pudieran ocurrir en esta ciudad de Puerto Plata. Esperando que todos los ciudadanos que estén que vayan a votar, lo hagan de una forma correcta y que no exista ningún tipo de novedad. Así que nos vamos, vamos a mantener informados de todo lo que pudiera transcurrir en este municipio de Puerto Plata. Y nadie sabe también y la provincia de Puerto Plata. Gracias a ustedes, nos damos la oportunidad de ser parte de su gran equipo que va a cubrir todas las presidencias de estas elecciones presidenciales y congresuales. Así que cualquier situación o novedad le estaremos informando por esta misma vía. Buenos días.